Haber, eh, hicieron una encuesta curiosa en Estados Unidos sobre quién era el superhéroe más querido o el superhéroe más recordado. Eh, yo no siempre pensaría que es Superman o Batman y no, pues es spider -Man. Spider-Man es el, el, el superhéroe que vende más plata, el que, que los cabros chicos se acuerdan más. Es como es, representación del superhéroe Spider-Man. ¿Y Spider-Man es menos poderoso? Pues Superman es mucho más poderoso que Spider-Man. Pero. Sí, porque de también, pues. Superman nada, ha habido malas elecciones. El Superman bueno fue en el año 70. El Superman es bueno. Es el Superman del Tommy Terriel, de antiguo. Claro. El papá de el papá Superman. El dios. ¿Cachai? No, claro, bueno, no, a mí me pasa con Superman que es demasiado poderoso, entonces se pierden en toda la, se toda la historia, porque siempre va, es demasiado poderoso, siempre va a resolver la web. En cambio Spiderman, al ser, al tener solo una, ¿cachai? una unos hilo nomás, y tener un par de cosas, tiene como poderes como el, el instinto araña y todo, eh, siempre está cerca del peligro, porque no es tan poderoso, ¿cachai? siempre está a punto de morir, y siempre, siempre, entonces, ahí hay un volumen un, un poquito más... si fuera, fuera trabajar a trabajar en la bolsa y tuviera su arañido de iría a ir, o no, sería mi miedo puta sí, como, sí yo, ¿No si, yo a Peter Parker me voy a ir para allá, me voy a ir, no, de pues hecho, si sí, a mí siempre me ha pasado eso man. siempre me ha pasado eso con Peter Parker, que es el hombre araña y siempre está como muy pobre y hace como una foto pero sí, es que podría ser mucho, en hay muchas formas, muchas formas, siendo Spider-Man, se me ocurren mil formas de hacer dinero. Partiendo por, a ver, ¿qué puede ser? Cargar cosas, cargar cosas fuertes, ¿cachai? No sé. Eh, así como la, la grúa de los, de los barcos y tirar una, un, una telaraña, igual, y, y mover vez de un lado para otro. ¿cachai? No sé. De hecho, por ejemplo, eh, todos los superhéroes son pobres, no hay ninguno, son, por ejemplo, Iron Man. Claro, -Man Iron Man. Son... Superman, clase media. Batman, <risa> clase media forzada. Claro, ¿De no, decir... pero todos tienen que trabajar, Superman, claro, tiene que trabajar, tiene que trabajar. Sí. Podría no, sí. podría no trabajar. Claro, podrían si trabajar no, bien. claro, si no, no, pero son personajes que... Es que Superman yo creo que, el personaje, no es malo el personaje, yo creo que lo, no, no había un hueón que lo, lo guíe, que hagan bueno Mira, por ejemplo, yo no me voy a escuchar ese que igual le encuentro razón eh, Capitán América no es, un, no es un personaje que a mí me agrade, pero tiene buena historia, pobre. Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, yo, creo que la parte de, yo creo que la parte de los guionistas, o oh, los, mismos, los mismos, no decirles malo, pero los malos de Superman son igual, son igual buenas chachas malo O sea, sí. por ejemplo o, Al principio, no ahora ¿cay? Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía Los lo malos importantes Superman Son el de Luthor Que él se hizo hasta Superman Se hizo un traje para sacarle la chucha Domsday Que ya ya basurearon Donda Y una vez leí un cómic donde Donda hablaba ¿Cachai? No, no. se, se perdió todo, sí, todo. No, no, no. La, sí, voy a ver que callan para la Así que, yo, yo soy más de la, de la, esta, oye, ya, vamos a entrar en la extraña, esto es va, bloque vos, minuto, 20 minutos, sección buenas. Dale, extrañas preguntas, Dale. extrañas preguntas respecto a la película, tírate una, por qué, yo te voy a decir una, por qué siempre llaman, a Leonardo DiCaprio para todas las películas, si weón, bueno, no, no es para tanto, weón. Ay, cachado, Siempre lo no? llaman para. ¿Sí, bueno? eh, lo habían llamado para hacer el hombre araña. Ah, siempre yo voy que, a ver más. Es la... que yo creo que a Leonardo DiCaprio lo llaman para todo. O sea, todo el mundo está llamando a Leonardo DiCaprio. Pero bueno. Pero yo creo que es general, es general. Pero no ha aceptado por algo, por lo no sé en realidad, y que ese peligro es, eh, es y, claro ¿qué hubiera pasado si sí, Lorado Vicaplo hubiera sido Spider-Man ¿Cachai? No no no sé, es que era, era en su momento más joven, cuando salió de Titanic, el loco de verdad parecía de 14, 15 años, de más que, de más que, de más, que de más que algo picado pero no sé, Leonardo, hay que hablo demasiado intenso para ser Peter Parker, creo yo. No, Oye, a mí no me, no, me, no me compro. Una anécdota fue la de la parte de, de la traje goma. Yo creo que, si no notaste, la, la, las patas de Octopus son de Stark. ¿Qué va a pasar con Iron Man? ¿Está No, algo, no? Lo último que caché con Doctor Strange no voy a, no voy a meter mucho, ¿eh? pero, con, pero este loco de los Cuatro Fantásticos va a ser el, el nuevo, va a ser un el nuevo Tony Stark, o sea va a ser un hueón así como inteligente, bacán y ese. ¿Oí los, cuatro a los Cuatro Fantásticos. Se vienen los Cuatro Fantásticos, se vienen los X se vienen todo eso. Yo los Cuatro Fantásticos. Creo que en su época eran re famoso, ¿Cómo? El re famoso. De hecho, por ejemplo, el cómic era como los cuatro fantásticos y era como y la antorcha humana y la wea ¿Y va, y va y llora. Por ejemplo, y había una voz en off que presentaba el personaje. Y ahora en este capítulo concedemos a la antorcha humana con Spider-Man y la antorcha humana era como en rock star. ¿no? Parece que. Voy a y buscar información, creo que lo bueno le iba muy bien. Si En el cómic, en su época, los cuatro partíacos le iba muy bien. Sí, pues bueno, era una gran Sí, la, la historia dice la historia dice que Marvel cómic estaba a punto de quebrar y empezó a vender todos toda los derechos de autor de su mono, de su... de su, mono, de su, de, de su era, de su superhéroe, al mejor post Y ahí vendió a los mejores, ¿cachai? Y siguió con los más pencas. Y ahí, ahí hicieron los Avengers, porque los eran los más pencas, pero los más bacanos eran los X-Men, Spider-Man, los cuatro fantásticos. Y eso lo perdieron, se perdieron todos los derechos. Ahora los recuperaron recién. ¿Cachai? Sí. Esta, la, la última, mucho eso pasó con la última Spider-Man, ahora me acuerdo. La última Spider-Man, en algún momento Sony y Marvel eh, tiraron para atrás. Se estaba haciendo, se estaba haciendo el guión de la última, y, y pelearon Marvel y Sony y dijeron no, no va a haber más película. Sony va a hacer películas de, de, de spider-man así, en su bolón, y, y chavo con loado, y chavo con malo, y con la Y, claro, pues, y puta, pasaron como tres, se atrasó la película por eso, pasaron como tres o cuatro meses, incluyeron un gallito de los dos lados, y finalmente salió la plata, no sé cómo, ahí no sé cómo la repartijan, en realidad. Pero era Sony que estaba pidiendo un poco más de plata, eso, eso es lo que tengo entendido yo. Sony y... le hizo la ah más, pero de... de, de, claro. de persona, ¿sí? Porque, y lo le fue bien y después se lo quiso quitar, ¿sí? como que... Pero muy respaldado, muy respaldado por esta película de Spider-Man de dibujo animado. Que fue muy bien y muy buena. De hecho, si me preguntan de mí cuál es la mejor película de Spider-Man... No, no, no, más. ¿Cuál es la mejor película de Super -Hirway? Esta de Spider-Man que digo yo dibujo animado, que no me acuerdo cómo se llama. Ese sería un toroto. Ya, dos dos ese sí, sería otro toroto. Muy que tenía, y, y, y, y agarra la guada del espíritu de los cómics. Puta, de, de una manera muy buena. Es este, una, una de mis películas top. Las que pasan de las buenas a buenas buena y pasan a ser las top top. Eso. Oye, y otra, otra anécdota de la película culiada es que eh, se filmó en medio del COVID, la última Spider-Man, la última de spider la, la de Marvel. Se ¿Ya? filmó en medio, se filmó en medio de lo, del COVID, entonces tuvieron que empezar a hacer muchas, muchas eh, tecnologías nuevas, porque las filmaciones ya no se podían hacer como antes. Ya no podían haber 30 personas, ¿cachai? Sí, a ver, 20 nomás, 10. Los actores ya pues, tenían que hablar a cierta distancia, ya no se podían dar de eso incluso. A ese, a ese nivel se llevó. Oh. En, en, mucho, en muchas historias se cancelaron lo, los besos para pa poder hacer bien la producción. En el rollo que iba en Spider-Man se crearon muchas tecnologías de vestuario y maquillaje. Hay mucho maquillaje en la película que es muy controversial porque como que le quita la pega al, al maquillista. ¿Echali? ¿Ya? O el sea, loco iba sin maquillarse con una base, culiana, ¿no? Y después en el computador, pum, el loco maquillaba a Zendaya, o maquillaba al gordito, o los maquillaban en el computador. Y no se nota, y no se nota, pasa viola, que eso es el mejor indicativo que una tecnología en el cine te está yendo, le está yendo bien, cuando pasa viola, no le da ni cuenta. Y así es. Entonces eso quiere decir que perfectamente en el futuro, de aquí a 5 o 10 años, eh, ya el concepto de maquillista ya no exista. No exista, no exista el loco que va y pinta a la gente, sino que van, te ponen una base y después te van, te te van tirando, ¿sí? Obviamente siempre marcado en las grandes producciones, ¿eh? Ma Maquillista o la maquilladora o el maquillador siempre va a existir eh, en un concepto global, en el cine chileno, ¿sí? pero... Pero bueno, es, es un punto antes y un punto después. Sí, porque como que no... O sea, yo sé que hay muchas pegas que no van a ver Así tampoco va a ser todo así como el tiro Es mucha cual que van a hacer como después